Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días para todos los que se suman en este momento. Cuando nos fuimos a la pausa, yo anunciaba la presencia de Saúl Toribio, un culturólogo, eh, director del ballet folclórico del, del recinto UAS San Francisco, un miembro del Ministerio de Cultura que es actualmente director regional de esa entidad, ...aquí en San Francisco de Macorís... ...pero sobre todo... ...Saúl Toribio es un chamán... ...es un chamán a EDA... ...un cómplice telúrico de la aurora... ...don Saúl... <ríe> ...mi hermano querido... ...encontrado, encantado, <ríe> un placer... ...enorme, tra, buenos estás? días a ti... ...a Fulvio... ...a todo el staff de mañana... ...y sobre todo a los televidentes... ...y que este año 2020 sea excelente para todo mucha salud esa frase que yo dije no es mía no te <risa> creas, yo no llego a tanto eso, eso se lo dijo en Riquillito Sánchez en un, en, un, en un algo que escribió para eh, Guillo, Guillo, Guillo Pérez, para el, el pintor, el, el pintor. El pintor le dijo, ah, ese Guillo Pérez, un chamán a Eda, un cómplice telúrico de la aurora. Enrique. Porque a Guillo le gustaba amanecer bebiendo trago. No era por otra cosa. ¿no Enriquillo Sánchez. Sánchez era, era, no, era fenomenal una pluma en esos fenomenal. asuntos. Una pluma increíble. Y, y, y de, de una pluma a un pincel. Sí, sí así es. Una maravilla. Sí. Ambos eran una maravilla. Ambos. Saúl, Mira, eh, eh, okay. la situación de la cultura en San Francisco de Macorís... Nosotros vemos Santiago Que tiene sus iconos, Vemos a una ciudad Pequeña como Moca Que también tiene sus espacios Culturales A La Vega que a veces eh, Sale a la luz Con algunas temáticas culturales Pero vemos a San Francisco Rezagado ¿Cuál ha sido la inversión Del Ministerio de Cultura Aquí en, en la región? Eh, mira Fulvio. Cuando tú hablas de esos pueblos, mencionaste tres fundamentalmente. Mencionaste Santiago, Moca y La Vega, pero yo le sumo a Baní. Baní por ejemplo, también. le sumo a San Pedro de Macorís. Sí, sí, Y te menciono esos dos pueblos, aparte de los tres que tú mencionaste, porque la cultura, la acción cultural como tal, ¿verdad? Porque la cultura es todo lo que hacemos. Sí, Hasta sí. tú irte a bañar después de trabajar, eso es parte cultural. Sí. Pero la acción cultural, la manifestación lúdica como tal, eso tiene que ver con una alianza estratégica que obligatoriamente tiene que estar presente el sector privado. Es imposible que solamente el, el gobierno de cualquier turno pueda sostener y hacer la cultura. Y no lo digo que es imposible por los recursos económicos, sino por su decisión, por su voluntad. A los gobiernos todos, incluyendo el mío, no les interesa la cultura como prioridad, Fulvio. Entonces... Para tú poder tener un desarrollo principalmente de infraestructura, que es lo que tú me estás hablando, porque de acciones, este pueblo es el que más acción cultural tiene. Y te lo puedo mencionar en un momentito. Pero en infraestructura, en, en, en apoyo, en logística, tiene que haber una alianza tripartita entre los gobiernos locales, entre el gobierno nacional y el sector privado. Santiago de los Caballeros, por ejemplo, que tú mencionaste, tiene una de las actividades y la, y la infraestructura más interesante cultural, pero el que menos ha aportado en todos los años que tiene Santiago en ese desarrollo cultural es el gobierno de cualquier turno. Son los empresarios. Mira, el Centro León, eso no el gobierno participa en las actividades, pero en el sostenimiento logístico y en la, y en la infraestructura es el sector privado. Ahí hay una institución que se llama Las 37 por las Tablas, en Santiago, en la Benito Monción, que solamente el gobierno da una subvención mínima, pero es el sector privado que la apoya. Incluso Casa de Arte, en Santiago de los Caballeros, que es una institución sólida, que realiza anualmente una de las actividades culturales más importantes de este país, que se llama Arte Vivo. El gobierno participa mínimamente, el sector privado y el gobierno local, incluso hasta el Centro de la Cultura. Pero tú te vas a Baní, que te lo mencioné, y ahí hay un centro que se llama Centro Cultural Pereyó, que fue don Rafael Pereyó que lo sostuvo y lo construyó. Del Estado que sostuvo él, sostuvo una parte de, la, de, de, de los materiales y el apoyo de las actividades, pero fue privado. Te vas a San Pedro de Macorís y existen tres instituciones culturales interesantísimas. Pero hay un señor llamado Pedro Justo Carrión, que es un mecena de la cultura en San Pedro de Macorís. Y no te voy a mencionar a Monca, a La Vega y todos esos sitios que funcionan. Ahora, en San Francisco de Macorís, ¿cuáles empresarios, cuáles instituciones comerciales, sostenibles, así, apoyan la infraestructura cultural? Es imposible que desde el Estado solamente el gobierno pueda mantener. Poco lo que te dije, no por un asunto de, de presupuesto. presupuesto hay, lo que pasa es que los gobiernos tienen prioridades. Pues yo te voy a poner un ejemplo. ¿Qué más prioritario aquí en San Francisco? Y mira, te está hablando uno que está de acuerdo con la Plaza de la Cultura. Pero, ¿qué más importante para el pueblo y para sus ciudadanos? ¿El hospital materno infantil regional o una Plaza de la Cultura? Yo te respondo seguido. Bueno, no todos hacen actividades culturales, pero todos necesitan salud. ¿Qué más prioritario? ¿Una Plaza de la Cultura o la carretera circunvalación? todos vamos a utilizar la carretera de circunvalación, pero la Plaza de la Cultura existe el temor que si no hay ese interés de los locales, tanto del gobierno local como de los empresarios, de todo el mundo, eso es lo que se puede convertir en un elefante blanco. Ahora, ¿qué es importante, urgente, que nosotros todos salgamos por 20 días y hagamos lo que tengamos que hacer para exigir que se restablezca? La Escuela de Bellas Artes, eso sí. Bueno, pero esa, es una, es, decisión, esa es una decisión del ministerio que la sí. tomó de manera unilateral. No, no fue de manera unilateral. Ahí hay tantas cosas entre ellas. Por ejemplo, ponlo se, en dice, se dice que quitaron ah. a Bellas Artes por una persecución política contra la maestra Lucía de no, no fue así. No fue así. ¿Y qué pasó? Eso fue incluso. Eh, ahora, la determinación no fue en el preciso momento que debe hacerse. ¿Por qué? porque se hizo, sin previamente buscar, tener el local. Eso no es Por... improvisación, Saúl. Sí, en cierta medida, porque es es lo que te digo, yo admito, ¿m? Y, y, y, y quizás no sea el funcionario que tenga la decisión en mis manos, porque si en mis manos estuviera, no solamente tuviéramos una escuela, un local alquilado, sino tuviéramos una escuela como se merece este pueblo. Ahora, ¿sería esta la prioridad del gobierno central? Yo... No te lo puedo decir, pero lo dudo. Pero tampoco tenemos hospitales, ni circunvalación, ni puente de Ugamba, ni nada de Todo eso. Todo eso es verdad, pero por lo no. menos el hospital ahí está en construcción. La Plaza de la Cultura han dicho tres veces que han buscado local y no lo terminan de buscar. Ahora, te voy a decir lo que te comencé diciendo. La famosa palabra, tiene que apoderarse los sectores decisorios de este pueblo. Los alcaldes, los gobernadores los diputados, los senadores, los empresarios, los comunicadores, los profesionales, pero quizás no a todos les interesa eso en un momento determinado. Incluso es posible que hasta los sectores populares en un momento determinado pongan eso en su lista de, de reivindicación. Quizás por el momento votar en esa, pero tampoco les interesa. Porque vuelvo y te, te repito. Hay que hacer una alianza estratégica entre esos sectores. Los pueblos de este país, donde hay infraestructuras interesantes para hacer acciones culturales, no es ¿Qué ha pasado el que no se ha podido lograr aquí eso? Lo que te acabo de decir, que no ha habido realmente un interés de los sectores de poder. ¿Tú crees que aquí, no voy a mencionar nombres para no pecar, verdad, de, de, de exagerado, pero aquí hay empresarios, nombres rimbombantes, que en cualquiera de los gobiernos que han pasado, no en este solamente, Danilo, no en todos, van donde el presidente y le llevan una agenda y le dicen, mire, nosotros queremos esto, pero es ya que nos construyan la Plaza de la Cultura o la Escuela de Bellas Artes. Y lo hacen, porque se ha hecho en otras cosas, se ha hecho en otras áreas. Pero, ¿qué pasa? La cultura no es el elemento de más trascendencia en términos de los intereses particulares de esos empresarios. Porque, hasta hace unos años, ¿qué es lo que decían eh, esos grandes inversionistas ellos eh, empresarios? Incluso, Amado me puede mentir que ha sido un gestor cultural. ¿Qué es lo que decían? No, son, son muchachos locos, esos muchachos son ¿Y no vagos, crees, viejos, no crees, vagos, viejos eh, vagos que están ahí haciendo no, nada. ¿Tú no crees que el Ministerio de Cultura debe tomar la iniciativa? ¿Qué ha invertido el Ministerio de, de, de Cultura aquí? Mira, el Ministerio de Cultura lo primero que hizo aquí fue... Hay una actividad, una acción del Ministerio de Cultura que se llama Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales. Esa acción del Ministerio de Cultura tiene que ver con la democratización de la acción cultural, del gestor cultural. Anteriormente a esa acción de la Convocatoria Nacional de Proyectos Culturales, ¿qué hacían los gestores? Pedían una ayuda, se le daba y terminaban en, en, en un espacio y tiempo muy corto. Con la convocatoria nacional de proyectos culturales Aquí, por ejemplo En la primera convocatoria Ganó un joven Llamado Sujel de la Cruz Que hoy es el payaso Panchito, que todos lo conocen Ganó una convocatoria Ganó, se llamó El, el proyecto de él se llamó eh, Festival Folclórico Barrial Y él Desarrolló con La participación este, y, la, y el respaldo de casa abierta, porque el proyecto da la cantidad de dinero al, al, al, al, al, que, al proyectista, entonces tiene que tener una institución que la respalde, es decir, que el 33% lo ponga allá. Y ese proyecto de 1.200.000 pesos, él lo efectuó y se formaron varios grupos en barrios que hoy en día están funcionando y que incluso son como la triple A, esos grupos, esos muchachos, de lo que es el ballet folclórico de la UAR Recinto San Francisco y el de la Nordestana, que están ahí. También ganó eh, eh, un proyecto llamado Lectura Viva, que lo comenzó Luisa Paulino, una gestora de, de por aquí de, de, de la Villa Olímpica, y lo terminó la esposa de Juan Castillo, uh -huh. que es abogada. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, sí. Exactamente, y lo terminó ella. Ese proyecto tuvo que ver con niños limpiabotas y desposeídos, llevarlo a que lean y que sea teatralizada la lectura. Tú dirás, pero ¿se quedó ahí? No. Hoy en día hay niños de eso. Bueno, yo conozco algunos de ellos que están terminando la carrera universitaria, una carrera universitaria pero también ganó un proyecto Juan Duarte, un escritor de Castillo fallecido sí, hace unos años, sí, llamado un Paseo de los Artistas en Castillo. Un accidente de tránsito murió. Y él ganó ese proyecto de 800 mil pesos y lo desarrolló. Más adelante, Daco Leonardo Herrera, todo lo que yo estoy diciendo aquí me lo pueden venir a mentir, sí, son acciones. Sí, sí. Leonardo Herrera ganó un proyecto llamado Teatro a Domicilio, donde Daco Leonardo Herrera, Vladimir Paula, que acaba de irse, me puede mentir, que fueron parte de ese proyecto. De ese proyecto eh, impactaron en ocho barrios de este pueblo, formando teatro, formando muchachos sanqueros, forman, formando jóvenes eh, con capacidades histriónicas, y eso es una acción. ¿De dónde? Del Ministerio de Cultura a través de eso. Porque no es lo mismo tú manejar un presupuesto pequeño y dárselo a una gente y que para que haya una actividad a la formación. Pero más adelante, la Universidad Católica Nordestana, a través de presentarlo. Eh, el Monseñor Fabio y Chuchu Ortega ganaron un proyecto también de esos con un diplomado en gestión cultural pero, eso fue parte del, déjame terminar, tú me preguntaste sí, eso pero, fue parte de la acción del Ministerio de Cultura pero, que Saúl. va por encima de lo que se ve incluso ahí se formaron 34 gestores culturales pero, en la con ese con ese diplomado, pero voy a lo lúdico ahora nosotros a través del Ministerio de Cultura hemos ganado tres primeros lugares en el desfile nacional del carnaval Oye, nacional Con todo el país Y ha sido con qué? con el apoyo del Ministerio de Cultura El Teatro Utopía Ganó tres primeros lugares en el festival En el desfile nacional De carnaval Y los muchachos de Rabo Echivo, de Chía y el Bori Ganaron el tercer lugar en Diablos Todo eso con el apoyo del Ministerio de Cultura Nunca nada va a ser suficiente Porque sé que la deuda cultural la deuda social con la cultura es demasiado grande pero, Saúl, nosotros podemos tener todos los millones del mundo en el ministerio y no va a ser suficiente pero Saúl mira el ministerio de cultura recibe más de mil millones de pesos del presupuesto nacional no es verdad eso es en teoría pero espérate eh, no yo te lo, eso, eso es en teoría todos los años no eso es en teoría eso es lo que está asignado sí, tú sabes cuánto le llegaron sí. entonces cuánto tú dices que es entonces... Escúchame, eh, no, yo sé, yo, yo sé, pero ¿cuánto tú dices que para es? Para el 18 mil millones de pesos. 640 reciente. Es lo que está estipulado en presupuesto. Está estipulado, pero en la asignación Entonces, es eso, pero en la ejecución y cuando lo van a asignar, eso es mentira, se cae. Porque es lo que te digo, los gobiernos, los presidentes, los años, la cultura no es la prioridad. Esas inversiones eh, presupuestarias que están ahí, llámese los mil o los 600, los 800, okay, okay. están... Todos los años y San Francisco de Macorís como una de las principales provincias no ha visto directamente la intervención del Ministerio de Agricultura excepto de esos proyectos ¿De cultura? De, eh, del Ministerio de Cultura ¿De agricultura? <risa> excepto de esos proyectos que de esos proyectos que tú dices que son buenos pero son inversiones muy pequeñas no ha visto en todos estos años de reclamo, una intervención directa del Ministerio de, de Cultura, que incluso vino aquí un ministro de Cultura y prometió, y el último que está también volvió y lo prometió, qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para que se pueda cumplir para que lo puedan hacer, que pueda estar aquí la intervención de la inversión real del Ministerio de, de, de Cultura, Miracul. con una inversión significativa, grande, que se sienta en esta provincia. Es que la inversión significativa del Ministerio de Cultura no va a ser posible, no solamente en este pueblo, en esta provincia, esto en el país, lo que pasa es que nosotros vivimos aquí. Es lo que te digo, de 1.100 millones de pesos que es el presupuesto, y solamente poder ejecutar 640, oye, te estamos hablando casi de un 35%, pero aparte de eso, ¿qué nosotros podemos hacer? No nosotros, está en nosotros, agenda San Francisco Macorís. Está en agenda, pero de estar en agenda, tú cumplirla, es muy difícil. Yo no, no quiero ser demagogo aquí. Señores, esas propuestas son interesantes desde el punto de vista de lo que las hacemos. Ahora, quienes tienen la decisión de ejecutarla, no creo que estén, eh, eh, esa prioridad que la tengan. Por eso yo soy parte de los reclamantes, yo me uno a tu voz, a que invierta el Ministerio de Cultura y lo hago en el estamento donde yo Salud. puedo hacerlo, que de viva voz frente al ministro. Mira, déjame darte un dato. Hace unos años yo eché una discusión tan fuerte con el ex-ministro José Antonio Rodríguez que al día pasado en una reunión de directores regionales, y directores nacionales, yo le dije a mi esposa mañana estoy cancelado al Ministerio de Cultura con relación a San Francisco y la intervención aquí y a veces incluso los ministros están por debajo de la capacidad de decisión porque es un asunto sí. del momento y del gobierno de prioridad Saúl, te compro en gran parte eh, la posición que asume con relación al hecho de que la, el área privada debe inmiscuirse en la cultura si es que queremos que tengamos un desarrollo cultural te compro eso y te lo compro porque tanto tú como yo conocemos muy bien aquel proyecto desarrollado por Radamés... Eh, teatro del Arte. Radamés Polanco, Teatro del Arte, que fue un proyecto privado que enseñó a mucha gente, incluyéndome a mí, a saber, a conocer y a ver lo que es teatro. Ninguno aquí en Macorís conocíamos muy bien el tema teatro, hasta teatro del arte. Mi pregunta es, sabiendo tú eso, teniendo la experiencia de Radamés y Teatro del Arte, ¿Por qué eh, tú y un grupo o la gente misma del Ministerio de la Cultura no se suma a una campaña para empoderar e involucrar en el mundo cultural al empresariado, a las instituciones sin fines de lucro, a más eh, eh, animadores culturales, etcétera? ¿Por qué no traerlo para lograr eso que tú dices? Mira, parecida esa a la respuesta que te voy a dar, eh, fue en una oportunidad, me preguntó un amigo, ¿por qué si tú sabes que el Ministerio de Cultura eh, está incumpliendo en algunos casos, está dentro de él? Y yo le digo, bueno, porque yo me recuerdo en los años 80 y 70, que los que teníamos ideales revolucionarios, de izquierda, decíamos, eh, oye, se fue fulano para combatir al monstruo de sus entrañas eso es lo que decían sí. cuando la izquierda se iba sí, a aplaudir su tío. Sí, sí. entonces es más fácil es frase de José Martí yo conozco claro, a Monfrey, sí, es, que viví en su exactamente, exactamente. perfecto entonces eso sucede ahora vuelvo y te repito nosotros estamos dispuestos a involucrarnos pero a veces como que nos dan en la madre cuando nosotros vamos donde un empresario donde alguien eh, con mucha capacidad de decisión y de recurso económico y dando nosotros la espalda, eh, dicen la famosa expresión, son los cobiejos, sí, no sí. son muchachos, de la pero no, nada más no en palabras, lo hacen en hechos sí. Nosotros íbamos para Chicago con el ballet folclórico de la UAS, Recito San Francisco, en uno de los viajes que hemos hecho fuera del país. Y en una oportunidad debíamos de buscar unos fonditos extra de, de, lo, que, de lo que la universidad podía darnos y lo que nosotros podíamos buscar. Y fuimos visitamos a algunos amigos empresarios. Y cuando nos toca ir donde uno en particular nos guardó una caja de chocolate, eso nos dio para el viaje. Yo no se la extrañé encima, por Rita, por mi amiga Rita, que era directora cuando eso. Y dijo no no no, espérate, espérate, se Aguántate ahí. ahí no llegue, yo te conozco, sí. pero de mí, por mí hubiera sido el agua así se le caja. Con ese relato tan dantesco sí, sí. te describo lo que es. El empresariado, lamentablemente, la mayoría, porque hay una minoría, yo puedo decir, y no porque estoy en este canal, pero los Vargas aquí apoyan la cultura. Y a mí me consta que han apoyado... Telenor este, siempre ha este, estado este, presente este, en todas son, las actividades. Ustedes me excusan también la propaganda, pero uno siempre tiene que... Parar, no voy a mencionar mucho, pero eufemio siempre, por lo menos a nosotros, a los sí. sectores culturales, cuando vamos... Cuando es Vargas, un hombre consciente. Nos apoya a nosotros. Claro, El no de la realidad, es lo suficiente... Pero yo estoy de acuerdo con la posición de Fulvio y con la tuya. Nosotros debemos ser parte de los funcionarios de cultura, de la exigencia que tenemos que hacerlo, hacerle al, gobe, al gobierno central. incluso Eso, en una... debe, eso de Bellas Artes es un crimen. Eso Es un crimen, no, no, no, eso, sí. eso no tiene ninguna... ¿Hay alguna solución inmediata de lo de Bellas Artes que tú sepas? Yo estoy buscando, conjuntamente con el director provincial, Julián Olerio, y con el director de la Escuela de Bellas Artes, Rafael Colón, uh -huh. un local. Nos pusieron a buscar un local. Pero el local tiene que tener, tener algunas condiciones algunas. que se pueda dar clase Tiene que ser una zona céntrica para que los muchachos puedan tener acceso. Tiene que ser un área de pejada, no puede ser un lugar de mucha vulnerabilidad, verdad por lo que conocemos. Entonces, para tú encontrar un local así es un poco incómodo. Lo más fácil sería que el gobierno comience, si no va a comenzar a construir la Plaza de la Cultura, que comience un y construya local un, Bellasarte. un local para Bellas Artes, que ahí es que debemos... Comenzar, por todo. ahí es que debemos comenzar. Por ahí es que debemos la comenzar para armarse la cultura. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero que se unan los empresarios, los diputados, los que están y los que van a surgir. Ya tú sabes, Fulvio. Sí. Los <risa> <risa> El alcalde, una oportunidad, yo le dije a Alex, mi amigo. Sí. Le dije, Alex, tenemos que unirnos para, para exigir esto, pero. Yo el, tengo, este yo tengo, tengo ajá, de, antes, de antes de irnos, yo tengo en, en una, una, una inquietud. Eh, aquí en San Francisco de Macorís necesitamos un museo Aquí necesitamos reivindicar a nuestros héroes, a nuestros mártires Y tengo esa inquietud de que se construya un museo y que se construya también el, el paseo de nuestros héroes. Mira, con, cool. con, con murales, con banderas, con tarjas conmemorativas, que vaya desde el cementerio viejo, como se llama, ¿verdad? Hasta el Parque de los Mártires. Y que toda esa vía sea una escuela explicativa de todos nuestros héroes. Qué bueno que tú haces referencia a eso, porque en la tercera convocatoria nacional de proyectos culturales, el doctor Luis Báez del Rosario, que Dios lo tenga la gloria, ganó un proyecto sí, llamado, sí, sí, sí, llamado sí. Museo sí, Histórico sí. y Cultural de San Francisco sí, de Macorís sí, con un monto de 1.800.000 pesos y se sí, le sí, dio sí, el sí. visto bueno y todo, pero entonces al él fallecer no, murió no, el proyecto no, ahí, no, no, porque, no, porque, dentro las porque dentro de las estipulaciones jurídicas de la convocatoria está que si fallece el proyectista Ahí muere el proyecto bueno, Al menos que no sea ya Hay que, volverlo a hay que volver a retomar Hay que, volverlo a retomar. Hay que retomarlo, hay que retomarlo sí. Bueno, gracias a Saúl Toribio Mis amigos, un gran amigo Un gran gestor cultural Ahora está en la función De director regional Del Ministerio de Cultura Aquí en San Francisco de Macorís Y como siempre al frente del ballet Folclórico del, del recinto Ua San Francisco Saúl, gracias por acompañarnos eh, agradecidísimo de tu presencia y de las respuestas a nuestro interrogatorio, como dicen los fiscales. Sí, porque a uno siempre le queda algo, tú sabes. Eh, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, mis amigos. Sigan ahí porque todavía hay más contenido. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp. De mañana.